Bueno amigos, como pueden ver en la parte de afuera acabo de grabar el medidor donde muestra que la mariposita está girando eso quiere decir que hay fuga ¿no? bueno, ahora les voy a mostrar un video cómo solucionar dos cosas que te pueden afectar al bolsillo como también pueden poner en riesgo a tu vida en primer lugar, quiero que escuchen ese ruidito no sé si lo escuchan pero ese ruidito es porque hay una fuga y es justamente aquí en la batería del baño que porque no ha sido bien colocada, bien regulada entonces permanentemente está goteando agua porque se por acá eso se arregla de la siguiente manera primero vamos a alargar un poco y vamos a ajustar aquí la presión y aquí sobre todo vamos a bajar un poquito más Tiene que el flotador elevar y frenar el agua, cosa que ya no rebase por acá. Este ruidito es porque ya la batería en realidad ya está deteriorada también, pues no. Y más que todo, eh, está frenando el agua, pero está dejando pasar la presión del aire. Y si sí, por si acaso pues, no sabían en la cañería, en los conductos de agua tiene presión y esa presión impulsa aire o impulsa por el aire y ese aire es que hace que gire más rápido nuestro medidor entonces una vez esto llegue ya a su nivel regulándolo como les dije tiene que frenarse y ya no escapar ni aire ni mucho menos agua mientras eso termina de desarrollarse les quiero mostrar el otro error que más que todo lo que pueda atentar contra nuestra propia vida. Aquí si lo pueden ver, el cable de tierra está empalmado aquí. Entonces dos cosas, primero, que mucha gente o, o anteriormente lo ponían aquí al, al caño de metal, porque es el que hace tierra. El primer error está en esto, es que esto no es un caño de metal. Pero si alguien me quiere discutir de que esto es un caño de metal, puede escribir unos comentarios, no hay problema, yo igual lo voy a leer. Pero en realidad este no es una barra cromada, metal pero no es, no, es, no es acero, digamos. El otro factor es que está aquí, en la parte donde está tefloneada, o sea que igual está cubierto. Y aunque esto fuese metal, la cañería aquí no, es plástica, el codo es plástico, entonces no está haciendo tierra, y eso te puede provocar. que si te agarre la corriente, que te patee la corriente, no, no, no, no estaría funcionando bien este sistema. Este sistema tendría que llegar el cable de tierra, pasar por aquí y ir a, a, a la, al circuito de los térmicos y bajar ahí a una, con una jabalina para hacer tierra. En último caso, Antiguamente se ponía un clavo aquí en la pared y se la sujetaba ahí. Entonces, para estar más seguro, mejor es que hacer el sistema de piezas correctamente. Estos errores pueden costar hasta la vida. Videos así sencillos de cómo solucionar algunos problemas, reparaciones de fallas que hay en tu hogar, puedes verlo en los siguientes videos que te muestro más así si o en la descripción. Ya, porque... Son importantes solucionar estas fallas que hay dentro de las casas y nosotros aquí en nuestro servicio nos especializamos en eso. Eh, más adelante le haré otro video donde le mostraré cómo poner el sistema de tierra para la lucha para que trabaje correctamente y así no te vaya a pasar corriente. Como ven aquí ya se está solucionando este problema de esta fuga que había y mayormente siempre hay son en las baterías de los inodoros.